el tema es Shakti, el poder para vencer o superar los obstáculos. Eh, les voy a explicar qué es Shakti con algo visual. Ustedes han visto una fruta, imagínense un mango, ok. ¿Cómo ustedes saben que el mango ya está listo para comer? ¿Qué es la característica del mango? tiene un colorcito bonito, rojito, anaranjadito, ¿verdad? Yo lo como verde, que no participé. También, también no los podemos comer verde, pero cuando está madurito, cuando está dulce, la manga, ¿verdad? Eh, tiene cierta más eh, textura, cuando usted la aprieta, ¿verdad? Y cuando usted se come esa fruta, ¿qué le da al cuerpo? le da nutrientes da energía entonces podríamos decir que esa fruta le da cierto poder a nuestro cuerpo ¿verdad? cuando la comemos en el momento especial ¿correcto? ahora ¿qué pasa si yo a ese mango ¿verdad? Eh, digamos que lo preparé para comer y después de tres días todavía está ahí afuera se me ha olvidado comer cuando ya pasan una semana la misma fruta, ¿qué le pasa? se descompone e inmediatamente cuando hay energía descompuesta ¿qué aparecen moscas y mosquitos, que uno dice ¿pero dónde salen? ¿Verdad? nosotros tenemos un compostaje orgánico entonces cada vez que tenemos todo listo porque hacemos mucho, mucha basura orgánica y hasta la tapamos y de la nada aparecen los mosquitos porque cuando la, la energía de esa materia que era adecuada nos daba poder pero yo la dejé ahí con el tiempo se va pudriendo y aparecen gérmenes entonces ¿qué pasa si yo me como eso? me enferma ¿verdad? ya no me da energía ¿verdad? ya no me da fuerza, me da enfermedades entonces resulta que a nivel energético lo que nos pasa a todos nosotros es que nosotros tenemos un poder interior, original, muy elevado, muy puro que se llama Shakti es un poder divino ¿verdad? lo que sucede es que ese poder lo hemos dejado podrirse. Eh, es decir, lo hemos dejado sin usar, era un poder sumamente poderoso, o sea, puro, ilimitado, pero no lo hemos usado, porque nosotros nos vamos desconectando de la fuerza, esencial interior. Y entonces empieza a podrirse y lo que lo pudre ese poder es el ego. El ego es la identificación a cosas limitadas y entonces desde el ego yo quiero usar el poder ya podrido. Y quiero superar las cosas con un poder de ego. Entonces, ¿qué pasa? Estoy Superando obstáculos desde el poder del Ego, ¿qué es el resultado? Es más difícil, hay más esfuerzo, quiero controlar, quiero imponer. Algo que sale el germen principal cuando hay Ego es miedo. Tengo miedo al fracaso, miedo a comunicar, miedo a vivir tengo miedo a todo ¿por qué? porque estoy espiritual o energéticamente en un nivel muy podrido o bajo, se los puse visualmente porque entonces ¿qué pasa? nuestra humanidad como un todo ha llegado a un nivel energético donde hay gérmenes y eh, en este idioma, que el idioma en el que está esta palabra Shakti es en hindi, ¿verdad? Que es el idioma que hablan en India que es muy espiritual. Shakti significa poder divino. ¿Ok? El poder divino está asociado con lo que le llaman Deptas, que son como divinidades. Seres humanos los más parecidos a Dios, le llaman Deptas y el significado de delta literal es aquel que da, aquel que da, el contrario es lepta que es aquel que toma, resulta que cuando nosotros ya desconectamos con nuestra divinidad o con nuestra energía espiritual original que todos tenemos, empezamos a tener Avaricia. ¿Verdad? Y avaricia tiene que ver también con gula. Por eso es que comemos más de lo que necesitamos, tenemos más de lo que necesitamos y por eso drenamos de energía de otras personas porque nunca satisfacen todos mis deseos. Entonces siempre estoy descontenta, tengo muchas expectativas insatisfechas, porque todo el tiempo quiero, quiero, quiero, quiero atención, quiero respeto, quiero, y el, el querer no es solo físico, son cosas también así del ego, quiero reconocimiento, quiero que me amen, quiero que me vean, eso es tomar, y es una energía que va estancando mi estado, ¿verdad? Perdí el Shakti, perdí la fuerza interior, ¿ok? Y, y sin esa fuerza interior, ¿cómo me despierto en la mañana? ¿Cuál es la actitud de alguien que no, no siente fuerza interior? Es una actitud de cansancio y pereza permanente. Y la pereza me hace decir, después lo no hago. Y me, me genera mucha desconcentración la pereza. O sea, como que estoy en todo pero en nada. Y cuando uno está así, uno siente que hace, como que, ¿qué hizo en el día? Como, hey, como que se me pasó todo el día, me siento agotada o agotado pero ¿en, en qué gasté no mi energía? ¿Verdad? Entonces estamos con una actitud débil, y así salen mis palabras, así son las acciones, entonces ¿qué voy generando al, alrededor mío?, un ambiente que no es muy agradable, es como que genero, ustedes han visto esta, en Snoopy hay un personaje que siempre anda con una coquillita toda cochinilla, ¿verdad? <risa> y que entonces donde él va aparecen las mosquitas y todo, ¿verdad? Pobre, está todo pegado pues así estamos nosotros andamos con una cobijita de una actitud débil y se nos van pegando los gérmenes porque los estoy atrayendo ¿por qué ustedes creen que a lo podrido todas las moscas se le atraen? ahora, cuando yo estoy en un estado débil depresivo, triste, negativo todo lo malo me pasa. Por eso dicen que los obstáculos o las situaciones negativas son como los mormones, porque andan de dos en dos. ¿Verdad? <risa> <risa> porque, ¿por qué? No sé si ustedes se han dado cuenta. Uno le pasa algo malo y de repente otra cosa. O sea, me chocaron el carro, llego a la casa y no hay agua. O sea, es como, ¿verdad? Es como que, ¿por qué? Claro, porque uno energéticamente anda abajo <risa> Exacto. Ok. Entonces por eso me gusta mucho el tema de Shakti, porque lo que nos sucede es que me, estamos mal usando el poder. ¿okay? Eh, no es que el ser humano no tiene fuerza si usted nos ve, se ve a sí misma ¿verdad? cuando usted o a sí mismo cuando éramos pequeños niños ¿cuáles eran nuestras especialidades de ser niño qué hacíamos y cuáles eran nuestros retos y uno cuando está niño siempre quiere ser grande entonces cuando yo sea grande voy a hacer tal cosa cuando sea grande tal cosa ay ojalá pueda yo vivir solo verdad cuando uno ya está adolescente ya estoy harto que me digan que hacer ojalá me pueda vivir solo ya cuando uno vive solo ya cuando uno crece son otros los retos ¿verdad? pero también son otras las especialidades tal vez tengo más independencia pero también tengo otras responsabilidades y cuando ya uno está en una edad mayor son otros los retos porque tal vez ya no necesito trabajar tanto como lo hacía anteriormente pero el cuerpo empieza a no estar en su 100%, ¿verdad? Igual hay situaciones retadoras con la familia, porque es diferente tener hijos pequeños a tener hijos grandes con sus familias, y con, ¿verdad? Como que las situaciones crecen, ¿verdad? Entonces uno todo el tiempo necesita cierto poder, porque uno está muerto hasta que está muerto, o sea, todos los días que uno no está muerto, ¿cómo está? Vivo, ¿verdad? Entonces uno no, se, no, puede, no puede decir que es que yo no quiero algo, porque estoy viva y me está pasando. Estoy viva, yo, yo voy a estar muerta cuando esté muerta, pero por ahora que estoy viva, <ríe> en la etapa en que esté, yo necesito vivir lo que estoy viviendo y la etapa que estoy viviendo es la que tengo que vivir ¿ya? Y, y es un regalo estar vivo, estar vivo todos los días es un regalo pero cada etapa tiene sus retos ¿ya? entonces espiritualmente ¿cómo voy a lograr desarrollar nuevamente el Shakti, el poder divino para superar lo que sea que estoy viviendo en esta etapa porque déjenme decirles: por más que uno medite internamente, acumule poder de paz, todos los días hay juicios. Lo que pasa es que uno tiene más paz para afrontarlos, pero es parte de la vida, es, es normal, o sea, el problema no es eso, el problema es tener miedo. Ya, entonces recuerda que hablábamos que el miedo nace de el ego ok entonces primer ejercicio ¿quién soy yo? o sea para superar el ego tengo que reflexionar ¿qué estoy observando de mi ser? cuando yo pienso en mí qué observo de mí. Entonces, resulta que eso que observo se me ha vuelto un hábito. Solo observar ciertos aspectos de mi ser. Por eso se dice que la primera condición para recuperar el Shakti o el poder interior es abrir el tercer ojo ¿qué es abrir el tercer ojo? reobservarme con mucha más profundidad ¿quién soy yo? y ahí desarrollo algo yo les tengo puras palabras de indias que vengo llegando entonces como que me, se me pegan ah, pero es que son muy lindas hay una palabra que se dice que es su amán es Desarrollo respeto y amor por lo que soy. Cuando yo me observo a este ser que soy, tengo amor, tengo respeto. O sea, yo, yo me, me observo así Eso es el tercer ojo. No es otra cosa, ¿verdad? No es que me va a salir una cosa aquí pintar es observarme con sabiduría. Yo me observo con sabiduría. Entonces, yo no soy solo esta parte física. Yo soy mucho más. O Será que yo observo eso que soy mucho más que es sutil, metafísico, la conciencia, el alma, la energía interior. Entonces, primera cosa, cambiar la forma en que me veo. Y eso tiene como dos, dos caras de la moneda. Por ejemplo, si ustedes se grabaran a sí mismos una hora de, un, de su día, lo que ustedes hablan, cada vez que ustedes dicen yo, ¿en qué conciencia uno está diciendo yo? Por ejemplo, si alguien está haciendo algo, que, que yo le dije cómo hacerlo, y lo está haciendo diferente, y yo le digo... Eh, déjeme, yo lo hago ¿qué conciencia tengo en ese momento de yo? yo soy más que usted yo lo puedo hacer porque usted no sabe hacerlo como yo lo tengo que hacer o como yo sé que se hay, hay que hacerlo entonces igual es la otra cara del yo es un ego de creer que es superior a otro que también es un engaño rápidamente eso se cae un, un alma que tiene mucho eso por cualquier cosa se siente insultada. entonces solo observar cuando yo digo yo con qué me estoy identificando ajá, pero ¿qué parte de mí? porque recuerdan que queremos ahora ampliar la conciencia entonces, realmente yo soy un ser de mucho poder yo soy creación divina de un ser absolutamente puro y hay una característica de este ser que es la fuente podemos llamar la fuente universal de energía pura de Shakti, la fuente universal de paz, de luz, de amor. ¿okay? Entonces, este ser a cada uno de nosotros nos dejó como un código genético de luz. ¿Qué a dónde está? El ADN espiritual es muy poderoso. Y esta idea de ser a imagen y semejanza del Ser Supremo, está en todas las religiones. En India eso se le llama Ser pap saman. Si está en todas las filosofías espirituales, significa que sí somos semejantes a esta Fuente Elevada Suprema. Pero no físicamente. Espiritualmente tenemos el mismo poder Shakti, ¿verdad? La misma luz, solo que la del Ser Supremo nunca se estante. ¿Por qué? Siempre da. No tiene ningún deseo de recibir. Entonces, ¿qué pasa? Como siempre da, y no tiene deseos, su energía todo el tiempo se está renovando. Entonces, para poder superar el estancamiento energético, hay que hacer servicio espiritual o servicio. ¿Eso qué significa? Que mi energía no sea siempre egoísta. Yo necesito hacer algo para los demás todo el tiempo. Y no necesariamente tiene que ser algo físico. Pero, por ejemplo, si yo en mi cabeza sé que tengo que ir a trabajar, que no sea solo tengo que ir a cumplir con esto y esto y esto y esto. No, yo qué voy, quiero transmitir hoy. ¿Quiero andar con la cobija de las moscas? ¿O quiero traer un ramo de rosas espirituales y que todo huela a bienestar, ¿verdad? Buenas vibras, quiero transmitir eso. Si yo tengo mi enfoque en poder dar bienestar, eso me va a traer energéticamente mucha fuerza, ¿verdad? Me, me ayuda a salir de mi estado de ego y, claro, es tan habitual en nuestra vida actual, porque en nuestro mundo... Más bien las luces, que son muy generosas, son poquitas. Más bien cuando alguien es generoso, dicen, ¡guau! Wow, <risa> ¡Qué generosa que es esta alma! ¿verdad? Cuando en realidad es una característica de una adepta de alguien divino. O sea, el signo de que alguien es espiritualmente o energéticamente más elevado, es que es generoso es un alma que tiene un corazón muy grande y es generoso y ustedes van a dar cuenta que la gente más humilde es muy generosa no sé si ustedes tienen historias de cuando eran pequeños pero yo me acuerdo que, que en San Pedro eran puros cafetales donde yo vivía ¿verdad? y la vecina que era la que cuidaba los, el cafetal todos los chiquitos llegamos a comer donde ella y era la que menos tenía, entre comillas, ¿verdad? Pero nos alimentaba a todos. Y era la comida más rica, por eso queríamos ir ahí, ¿verdad? Digo, esa señora, todos la amamos, ¿verdad? Y, y ¿por qué ella amaba a todos? Nunca nos dijo, no, usted ya, no tengo comida para usted, váyase a su casa. Nunca nos dijo, por más que en la sopa pusiera piedra con sal para que supiera rico, ¿verdad? nunca nos echó <risa> pero son cualidades humanas tan lindas que eso es el poder de Shakti ahora eso en la práctica les voy a dar algunos ejemplos para que vean qué es el poder que le estamos hablando porque no es el poder sobre otros una persona poderosa no es una persona que Tal vez externamente esté en una posición de poder. No. Shakti, que es el poder de la energía divina, es muy diferente. Eh, por ejemplo, es un poder que crea armonía. Quien tiene Shakti crea armonía. ¿Cómo hago eso? En la práctica. Digamos que usted está trabajando en grupo o está teniendo que hacer algo con la familia. Póngalo en el trabajo o en la familia. Y usted da una idea, otros dan otra idea. Digamos que su idea no es la que la gente quiere. En el mundo del ego, ¿qué haría? ¿Qué dirían? Imponga su idea. Usted es la que tiene la razón, pero eso no es Shaka eso es un poquillo podrido, ¿verdad? el ego entonces queda la energía Shakti okay. aunque no sea mi idea voy a colaborar con la idea de los demás y voy a crear armonía cooperando con lo que los demás también quieren hacer eso te implica mucha madurez interior mucha paciencia yo diría que soltar, ¿verdad? Implica que usted es muy flexible, es decir, no es una persona que se carga rígida. No es una persona rígida, es una persona flexible. Eso es ya en la práctica. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Por qué? porque en la mano, ¿qué pasaría si tuviéramos cinco dedos pulgares? Cada dedo es distinto, ¿verdad? Es decir, cada dedo tiene su especialidad. Todos tiene, tenemos cinco dedos en la mano y cada uno tiene su función. Así somos todos en el mundo. Entonces, cada persona, independiente de donde es, tiene su especialidad como es, tiene que ser sí otro ejemplo práctico de Shakti es la persona que de una situación muy muy compleja la hace primero pequeña incluso la muerte le voy a poner un ejemplo ¿cómo lo hago yo? pues yo pienso en realidad todas las almas tienen que dejar... Vamos a dejar el de cuerpo en algún momento. Es normal, absolutamente esperable. Yo lo voy a dejar. Yo no voy a quedar dentro de este carruaje eternamente. Yo voy a dejar este cuerpo. Y eso es tan normal como que todas las almas con las que convivo igualmente van a dejar sus carruajes. Entonces no voy a hacerlo como si fuera la cosa más terrible del mundo es normal las almas están en un cuerpo y lo sueltan en un momento entonces si yo pienso así que lo que le estoy compartiendo es lo que yo me digo por ejemplo cuando pienso lo peor que puede pasar en realidad no es lo peor es lo más normal que pasa y si pasa está bien entonces sencillamente pues hay que hacer lo que hay que hacer cuando un cuerpo ya se deja y ya, tranquila ¿me captan la idea? hacer el ejercicio mental de que nada es demasiado grande o sea, todo hacerlo pequeño en el sentido de hacerlo manejable porque la tendencia humana es la tremenditis ya que vos querés palabras así muy te domingo es el tremendismo ¿Qué es el tremendismo la tremenditis? Ay, todo es tan tremendo, ¿verdad? Todo es terrible y ojalá que entonces en vez algo que es tan tan tan normal lo hacemos cada vez como más grande, más grande y entonces cuando mentalmente yo pienso que algo es tremendo, no lo puedo manejar. Siento que no tengo poder. Ahora estaba en una actividad que tuvimos que hacer en India, un grupo de América Latina. Y estuve con alguien que me enseñó mucho. Ella es muy linda, coordina la sede nuestra en Brasil. Y es pequeñita y tiene un problema que no puede respirar bien. Y hacía un calor y teníamos que caminar como un kilómetro porque teníamos que hacer unas coordinaciones y tal. Nunca se quejó del calor, nunca se quejó que no podía respirar. Íbamos de un lado para otro y tal, con una energía, ¿verdad? Yo veía que ya le costaba, pero eso no era en su mente impedimento. Después, o sea, yo solo lo observé, ¿verdad? Como que uno capta y toma virtudes de la gente, ¿verdad? Yo digo, mira, y yo pensando, ay, tenemos que caminar un kilómetro por este calor. <risa> vea, solo ese pensamiento que me hace tener qué actitud. <risa> Totalmente, y uno puede decir, ese pensamiento ni siquiera es negativo, digamos que es inútil, pero vean la energía que me quita. Que en cambio se hace calor y todo, yo tengo un cuerpo que bien, se puede amoldar y ya hicimos todo, todo bien y ahí entonces en otro momento compartió porque físicamente pues no está no está en ella dice el, el, el que está así es el cuerpo, no yo es decir, es como la capacidad de separar la conciencia o le podríamos decir el alma el ser del cuerpo mi cuerpo tiene cierta limitación, yo no. Duele el pie, pero yo no tengo ningún dolor. Lo que tiene el dolor es el pie. Y eso viene que viendo en la práctica, ella haciendo ese ejercicio, porque todos nos enfermamos de la panza, ¿verdad? Porque pues es una comida un poco diferente. Ella no se le notaba. Cambiaron con el dolor de panza, ¿verdad? Que hacía para todos lados. Qué interesante que sea solo un ejercicio mental de no generar pensamientos inútiles. Eso mantiene el ser con poder. En otras palabras, fácil hacerlo grande, pequeño, ¿okay? hacer todo manejable, todo sencillo van captando lo que es el chakra. Ahora, para lograr esto, yo necesito como limpiar, porque la energía interior está, todos nosotros la tenemos, pero con mosquitos, moscas, gusanos, o sea, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lavar la, la fuerza interior? tenemos que limpiarla de influencias, ¿sí? Y para limpiarlo de influencias necesitamos la experiencia de la luz. Ir a un estado que se le llama en India azokta, que es libre de pensamientos. Es un estado donde el ser está en un, en un profundo silencio interior. La mente libre de pensamientos. Solo luz. Y esa es una dimensión que recuerda que cuando estábamos abajo atraíamos mosquitos. Pero cuando estamos en ese otro estado, libre de pensamientos, en total luz, ¿a quién cree que atraemos? Al alma más elevada que existe. Que es el ser supremo o el Alma Suprema, Dios, como le quieran llamar a ustedes ¿sí? entonces atraemos Shakti atraemos poder atraemos fuerza por eso es tan importante meditar yo no puedo empezar el día sin ese ejercicio de recuperar poder porque todos los días hay pruebas hasta que yo esté en este cuerpo voy a tener pruebas solo que cada vez soy más feliz porque las pruebas son más pequeñas o sea son grandes pero ya sé como ¿verdad? entonces necesito poder por eso mediten todos los días dos horas Vea, porque si usted se levanta temprano, medita de 4 a 5 y en la noche antes de dormir, ocho horas. Usted se imagina que limpia. Pero de hecho, a mí esas meditaciones, sí yo las pienso como limpia de influencias, yo a veces siento que energéticamente yo estoy siendo influenciada, como que, como que una energía baja, como una vibración. Que me esté influyendo. ¿Qué hago yo cuando son? lo siento? Meditar. Yo medito y dedico mi tiempo a ir más allá de todos los pensamientos, a un estado profundo de silencio, de paz, sentirlos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la experiencia. ¿Les parece? Entonces, les recomiendo que dejen los ojos entreabiertos, porque si los cierran, mucha paz, relax total, ¿qué les va a pasar? Por eso. Voy a visualizar que en el centro de mi frente hay una esfera radiando el cuerpo y me va ayudando a desapegarme del cuerpo. Yo soy el lo que sale en radio Los pensamientos. Excelente. Y me dejo envolver. Y la luz. Una suciedad en el influencia. Que significa soy un alma, un shanti es como, soy paz. Es que todos los seres humanos, ¿cómo imponemos nuestras perspectivas? ¿verdad? Lo que a mí me hace bien, por eso digamos, la espiritualidad, esto que uno de ustedes escucharon, ¿verdad? Lo puede escuchar cualquiera de cualquier religión, no necesita cambiar sus creencias. Yo le, nosotros compartimos lo que les puede servir pero digamos no necesariamente todos somos iguales como decíamos los cinco dedos entonces lo que a alguien le sirve puede ser que a otra persona no le sirva para nada por ejemplo ahora todo el mundo ¿verdad? me es que hay que tomar agua con limón temprano en la mañana y entonces yo todo, agua con limón y a mí me hace pésimo, o sea, terminé con una gastriz, porque yo no, no me a la persona que, le, que me lo recomendó, le hace perfecto a mí no me hace bien entonces yo no puedo decir el agua con limón le hace bien a todos lo mismo que compartí a helio o sea, cada uno de nosotros tiene su propia necesidad espiritual y está perfecto para mí, pero si alguien no lo tiene y es distinto, perfecto también eso es ser tener un gran corazón, ¿verdad? yo ahorita que estuve en India, por cierto, eso les quería com compartir hoy se celebra Shivratri Shivyenti, que es una celebración especial en India especialmente a Dios es la conmemoración de que el Ser Supremo que es, digamos, el Padre de toda la humanidad eh tiene un papel especial de dar poder y de dar pureza y toda la humanidad entonces en India eh, eh, al igual como en algunas culturas bueno, tienen dioses, dioses y todo, pero Dios tiene como Sibu, digamos como el máximo, ¿verdad? que lo, lo plantean que no es físico que es luz, entonces la imagen que tienen es como una piedra, ¿sí? Le llaman a Shivalingam, ¿verdad? Y nosotros fuimos a un templo a ver, estaban haciendo todas las preparaciones, etc. Pero de esto lo que les quería contar es que estaban los hindúes haciendo su devoción, después vino un musulmán que es otra religión, ¿verdad? Al mismo tiempo hizo su cosa, ¿verdad? Como que pone la cabeza y todo. Y después nos decían: Venga, vengan, ustedes también pueden mira, eso me encantó, o sea, si sí es algo bueno para los demás, porque sí, nosotros, yo no hice nada de eso, pero pues hice como buenas vidas, pero lo que me encantó es, ¿por qué no? Verá, es que este, este hecho del, del miedo y del ego, o sea, el ego ha generado miedo a lo que no conocemos, pues puede ser que yo no comparta la religión de alguien, pero ¿por qué rechazarlo si esa alma le hace perfecto y es su vivencia espiritual perfecto? No tiene ninguna cosa negativa, ¿verdad? Entonces eso es parte de ser armonioso. Y bueno, y si nos toca con alguien que no es así, ¿verdad? Y que como alguien libro dice, Malo, <risa> porque nos pasa, la sociedad nuestra es muy discriminatoria, o sea, lo que no compartimos es malo. Y si sos de mi familia, tenés que ser igualitico, ¿verdad? Entonces, si me toca vivir con eso, ¿qué sería ahí el Shakti? A ver si captaron la idea. No luchar con eso. ¿Y entonces qué tendría que hacer? En vez de no, no luchar, ¿cómo lo podría decir en positivo? Ser tolerante. Esa persona es como tiene que ser. Entonces, mi tarea que es... Puedo decirle está perfecto yo. Entiendo que usted no le guste, que tenga miedo, que señale, verá lo que sea. Está bien. Pero yo relaxo totalmente. Porque querer convencer a alguien que tiene rechazo, no sirve. Lo que voy a, a generar es más conflicto. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Con mi propio cambio, mostrar que algo bueno me está haciendo a mí. Pero no sirve. Cuando no quieren escuchar, no sirve. Y por creencia son los peores conflictos. Todos creemos que creemos lo máximo. <risa> y sí, para cada uno de nosotros nos sirve. Pero sí, hay que tener como esa amplitud de todo está bien. Entonces, a partir de ahora, vamos, tenemos claro cómo purificar este poder shakti, sí, dedicarnos tiempo para el silencio, para la meditación. Entre más usted haga silencio, más rejuvenece su energía. Es la bulla mental, el ruido de lo que usted piensa, la que lo empejece. Por más cosas que usted se quiera echar para parecer joven energéticamente usted está muy débil entonces si usted quiere rejuvenecer energéticamente la mente tiene que ser la prioridad entonces nosotros nos bañamos salimos bien arregladitos pero mentalmente bien sucitos. y ahí hay una suciedad como de hace años ¿verdad? entonces si requeremos as you well. Know.